Arriba la arriba Arriba Arriba Arriba arriba Arriba tao tao por favor ok vamos a continuar bailando señores estamos contigo ¡Tiene ¡La, la mano, mano Serrano con esta canción ese golazo primicia no lo digo miramos con los producciones Thank you. Si te gustó esta canción real.